Las chicas que denuncian a Lotoki. Hablamos con eh, Steffi politaki que eh, ella en su momento lo contó públicamente. El drama menor que el de Silvina Luna, pero también drama al fin, porque tiene algo en su cuerpo que no sabe lo que es y que tiene miedo que le explote en cualquier momento. Nos dio una nota muy interesante y nos decía esto, Flor. ¿Me En las últimas horas habló Silvina Luna, contó de, de la lucha que está atravesando y demás. Quería saber si la pudiste escuchar, si tenés algo para decir, teniendo en cuenta lo que te ocurrió tan a, también a vos con, con el tema del otoki. Como el es look. Muy feo, nos cambió la vida a todos, pero trato de poner alegría todos los días uh -huh. para poder llevar las cosas adelante. Yo sé que tengo algo que no era lo que pedí, que es una bomba que me puede explotar. De hecho, la enfermedad crónica que todas tenemos se llama Asia. Uh -huh. Es una enfermedad crónica esa, uh -huh. que tenés dolores todo el tiempo. Tenés que A veces tenés que estar cruzada de piernas y yo me miro en las notas de música ahora que hago y me veo sentada como, mira mira cómo estoy. ¿Por qué? Contame. Piernas abiertas, Ajá. porque si yo cruzo las piernas por mucho tiempo así, me duele mucho. De hecho ahora, o sea, todo el tiempo lo tenés do mira dolor. la zona de los glúteos, digamos. Claro, te duele todo. Entonces, eh, nada, hay que aprender a convivir con un dolor 24-7 de hecho, cuando estás tirada en la cama, te sigue doliendo. ¿Puedes llegar a, a, al punto que está Silvina Luna hoy? Todos podemos llegar ahí. Por eso yo vivo mi día haciendo lo que me hace feliz. También está mi hermana con esto. Sí, claro. O sea, hay varios. O sea, en realidad, son millones las personas que tienen esto puesto, que todavía escuchás, ni saben. Cuando lo escuchas a él. No, no. Que, yo, que... que todo se encargue el abogado. Yo ya no me hago mala sangre. No, no quiero. Estuve muy torturada todos estos años. Aprendí a revertir eso bloqueándolo. Ajá. De hecho, al principio eh, no, me, no me podía bañar tocándome la zona porque lo quería bloquear. Era, es un bloqueo que te haces para poder sanar sí, bueno, y seguir. ¿Crees que la justicia va, va a ser favorable? Mirá, yo cuando decretaron el fallo, me puse a llorar porque lo reconocieron. Uh -huh. Sí, son re pocos años por todas las vidas que arruinó. Obviamente. Pero... Por lo menos tenemos una base para poder seguir peleando. Es fuerte escuchar a cada una de las que lo denuncian, es, mm. es, es muy fuerte porque viste que buscan una justicia donde quizás no, no va a haber, eh, eh, ¿no? Y no saben si les va a llegar Es esa justicia que buscan. Es que ya eh, de por qué no más ella, hay una condena que dice, obviamente que suena a poco, sí. porque a ella les arruinó la vida... Muchas quedaron con enfermedades crónicas. Bueno, el relato el otro día de sí, aparte de la cuatro unca, años estaba Silvina Luna. Que sí. De sí. No, de describe de de la... los dolores que describe recién y son parecidos Parecido, a los que y lo del decía granuloma también, viste, lo que ella muestra y en las gallato, piernas, también. es sí. algo no, que todas las chicas lo marcan, ¿Sí, que, Pablo? que lo tienen. Déjame agregarte porque Beatriz Berger mm. es una persona que en su momento lo denunció también a Lotoki, pero ahora ella está en Colombia. ¿Qué mm. está haciendo allá? Está siendo atendida por el doctor Andrés Díaz Paz me mandó un video del doctor Andrés de Díaz Paz, que es un médico también cirujano, que se están encargando, y hay toda una clínica y un servicio allá, que para tratar en el mundo los casos de gente que se le colocan algo, como le colocó el otoki co -co no saben qué es. Bueno, tengo un video del doctor que lo va a subir próximo a sus redes, ¿Qué? diciendo que cuando la abrieron a esta señora de, de Ay, la favor. cintura, cola, espalda, que ya hace el, el líquido que le había puesto el otoki se le había empezado a desparramar por todo su cuerpo, cuando la abrieron, el olor a podrido nunca lo habían sentido. No tienen ni idea qué le, qué le puso en el cuerpo. Beatriz, cuando vuelva acá a la Argentina va a ampliar su denuncia, con todos los estudios que trae, realmente me ha mandado los videos. Y sí, porque todo aparte, el según que lo que decís, Pablo, eh, hay muchas personas que, que hablaron, que también hay muchas que ni siquiera lo, lo han denunciado, pero dicen que para extraer este producto... Hay que cortar, no lo pueden sacar como sí. si fuera una limpiecación. No. Tienen que abrir Toda. todo, te abren de la cintura, digo entera y te, te despegan ¿El los glúteos. Claro, no te despegan realidad, los glúteos. Ya no ¿Saben sí, ni no qué? Es. Claro, claro, porque no era que quedaba como un como un cemento fijo, no, no, supuestamente. Es que ah, que... Doctor... Una de las de las personas que lo denuncia lo toqui, saben lo que le claro. No, no, ¿qué ¿Qué hay un doctor que dice que es como una mezcla extraña que él realizaba y que después, después se las, las colocaba claro mezclaba. No no una, que mezclaba cosas no una una paciente creo que, que, que lo denunció dijo que era eh, una sustancia llamada subitom sí ah sí pero él también la, la, ¿no? la, la trenchi no La trenchi fue no que dijo subitom dijeron ella, creo que también el, el trenchi lo que ella en algún momento contó es que él realizaba una mezcla en su clínica y que después se las colocaba o sea, porque era caro porque el metal es, es muy caro es muy caro, lo que hacía él hace una mezcla Hay un doctor ¿Y con el doctor Lowenstein sí. Que es de Lanús, donde van todas las víctimas Bueno, sí, fue sí, Silvina Luna, sí. fue Virginia Gallardo Diego Lowenstein sí. Y él contaba los estudios que él había visto Ahora. Con respecto a esta situación, esta sustancia en el cuerpo Dice que es indescriptible Pablo Que Beatriz me contaba que ella le empe... Mirá lo que es a veces el relato de muchas de las personas Que empezaron a contar y ella empezó a ver Que ella también estaba pasando lo mismo con su mm. cuerpo mostró unas fotos antes de llegar, digamos, a esta clínica, antes de ser operada, cómo el cuerpo le iba cambiando, para peor, obviamente. Entonces se alarmó y dijo, no, pará, yo, a mí me está pasando lo mismo que le pasó a Silvina Luna, que le pasaron a otras víctimas. Uh -huh. Por eso ocurrió, acudió a este lugar, a este centro, donde la están atendiendo. Yo creo que la semana que viene ya está regresando, pero me impresionó el testimonio del médico. vamos a estar atentos.